Bienvenidos a nuestro informativo fotovoltaico. Cuando las grandes empresas del sector energético ven dañados sus intereses, el gobierno se convierte en feroz defensor de la seguridad jurídica. Lo hemos visto en Argentina, Repsol, en Bolivia, Red Eléctrica Española y dentro de nuestras fronteras el caso de la millonaria indemnización recibida por ACS por el fallido Proyecto Castor. El ministro Soria afirmó que no cumplir lo pactado en el decreto hubiera sido una prevaricación por parte del Gobierno. Sin embargo, a nuestro colectivo no solo se han visto abocadas a la ruina por la derogación orquestada por este ministro de los distintos reales decretos que fijaba el marco de relación entre el Estado y estos particulares, sino que el Gobierno ha lanzado una campaña de descrédito de este colectivo para hacer socialmente tolerable esta vulneración de la seguridad jurídica, culpando falazmente a las renovables del déficit de tarifa del sistema eléctrico. Realmente es la ignorancia energética lo que favorece que la sociedad no tenga criterio para desmontar todas las falsedades e irregularidades que soportan y se limitan a abonar resignadas las abultadas facturas de la luz pensando que las renovables son responsables de este desfase. Argumento totalmente incierto y que solo con mirar el resto de países de Europa que primaron a las renovables y ahora se benefician de su desarrollo sin déficit ni facturas abusivas. Eso sí, con empresas eléctricas con balances más contenidos. Promover la cultura energética para evitar estos y otros abusos es uno de los objetivos de Ampier por lo que en las últimas semanas se han celebrado dos interesantes jornadas. En una de ellas pudimos conocer el funcionamiento del mercado mayorista de la energía, así como el nuevo sistema de liquidaciones. Y en la otra pudimos conocer con detalle el quebranto económico que soporta nuestro colectivo, de la mano de expertos en la materia. Y con don Ramón Tamames encabezando la defensa de la seguridad jurídica.